Recuerdo, recuerdo, se lo han llevado el viento De tantas palabras falsas y arrepentimientos Pero qué culpa tengo yo de equivocarme Y volver a sentir esto que me quema por dentro De tantos golpes y dolores he aprendido Que después vendrán tiempos mejores como lo he creído oh. Pero si sigo creyendo que alguien vendrá por mí Me moriré, solo triste y perdido He decidido que esta noche mirando al techo Me perdonaré por todo lo malo que he hecho oh. Hasta quitarme este nudo Estarán contentos con mis sonrisas valorando Cada momento que cantando me hacen sentir Que vale la pena vivir, seguir luchando así Para aguantar todo el sufrimiento Pero hoy me he levantado con la cabeza en alto Diciendo que los problemas no son para tanto Pero hoy me he levantado con la cabeza en alto Diciendo que los problemas no son para tanto Con la cabeza en alto Diciendo que los problemas no son para tanto Pero es verdad que en el camino que estarán Y que debo seguir mi destino sin mirar atrás ¿Para qué arrepentirme, reprimirme, ponerme triste? Pasado que ella sí se quedará Pero aprendí que tengo que asumir Y a seguir creyendo en mí para aprender a solo mejorar Es muy normal que no lleguemos a entender Que este mundo no va a cambiar por solo el de querer Por eso hoy quiero tomar la acción de algo hacer que este cambio llega al fondo de mi ser Y solo ver que calma mi alma A ah, mucha gente que el amor y la paz declaman Confundiendo que el amor es solo estar en la cama Confundiendo paz con solo comprar armas Entender que en la vida en donde vamos Nada es fácil, poco es gratis, nada regalamos Y que nada nos caerá del cielo Que si quieres algo debes luchar y salir por ello oh. Confundimos felicidad con dinero Si para amar pocos son sinceros no corazones, no sabemos Debo aprender lo malo como también de lo bueno ey. Muchos queremos explicar lo inexplicable El por qué estamos aquí, eso nadie lo sabe Yo solo quiero ser feliz Viviendo mi vida sin ser irresponsable Siguiendo adelante con mis seres queridos Aprendiendo de los errores que he cometido Ya me cansé de no perdonarme